Hola, en este vídeo voy a hablar sobre los prefijos multiplicativos que se aplican al byte o al bit porque hay una cierta confusión y a veces no sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo. En particular voy a hablar de cuál es el origen, por qué existe esta confusión, voy a poner algunos ejemplos, luego hablaré de cuál es el uso tradicional o ambiguo y luego cuál es el uso que deberíamos realizar a través de un estándar internacional. Bueno, como todos sabéis, los computadores utilizan eh, números en binario para representar tanto las direcciones de memoria, ya sabéis que se usa el, el binario puro, como para los cálculos. Por ejemplo, los números enteros se representan en complemento a 2. ¿vale? Entonces, claro, es normal que eh, el sistema binario se use en todas partes y que por ello se usan también potencias de 2 para referirnos al tamaño de, o al ancho de, de, de todo, ¿no? Claro, entonces, surgió de manera natural también, de manera muy sencilla, el valor 2 elevado a 10, que vale 1024. 2 elevado a 10 es muy parecido al valor 1000 que se usa en el caso de los kilómetros. Un kilómetro significa 1000 metros, donde 1000 son exactamente 1000 metros, 10 elevado a 3. Y claro, como 2 elevado a 10, que es la potencia de 2 habitual con un cierto exponente, se parecía casi, casi tanto al valor 1000, pues dijeron, bueno, pues como si fuera 1000. Entonces lo llamaron kilo también. Aplicado en este caso a los bytes, pues 1024 bytes se llamó kilobyte. a pesar de que no eran 1000, eran 1024. Realmente el error de redondeo o de aproximación era despreciable. Obviamente, a medida que vamos hacia prefijos superiores, el error es mayor. ¿Vale? En el megabyte es un poco mayor, en el gigabyte ya es muchísimo, en el terabyte ya ni os cuento. Eh, ¿Cuál es el origen de todo esto? Mirad, este por ejemplo es una foto personal porque este es mi primer ordenador, un Commodore 64. Un ordenador de los años 80, muy famoso. ¿Y por qué se llamaba Commodore 64? El 64 procedía de que tenía un bus de direcciones de tamaño de ancho 16. Como las direcciones correspondían a bytes, significaba que había 2 elevado a 16 bytes, 2 elevado a 16 posiciones de memoria, eh, que esto obviamente corresponde a la potencia 2 elevado a 16, 64 kilobytes, utilizando la definición binaria 2 elevado a 10 para kilo. Por lo tanto, eh, tenían 64 kilobytes de memoria, Claro, a ojos actuales es muy poquito, pero en aquellos tiempos era mucha cantidad. Entonces ya directamente pues, se le llamaba 64K, que era el, el tamaño que teníamos en, en memoria. Por otro lado, este, esto es un dibujo, no es una foto, pero es verdad que representa un disquete magnético, un, muy habitual también en los ordenadores de, a partir de los 80, aparecía sobre todo en los PCs, y que eh, se llamaba disquete de 3 pulgadas y media de alta densidad. ¿Qué capacidad tenía? Pues tenía, según se anunciaban, 1,44 megabytes. ¿Pero qué significaba este valor exactamente? ¿Qué significaba aquí el megabyte? Pues esto ya sí que era una locura. En realidad tenían 1.474.560 bytes. ¿Vale? Este valor realmente ¿cómo se consigue? Multiplicando 1,44, que es el valor que nos dicen por mil, por 1024. es decir que está mezclando las dos notaciones, la notación decimal y la notación binaria. Si lo expresamos con la notación binaria que os contaré en la última transparencia, esto corresponde a 1,41 mebibytes, es decir, 2 elevado a 20 por 1,41. Pero si usamos la notación eh, decimal, sería 1,47 megabytes, donde aquí el megabyte es 10 elevado a 6. Por tanto, es una anotación híbrida que a nadie le da, a, o sea, a todo el mundo le daba igual porque realmente el redondeo aparecía a partir de aquí, de las últimas cifras, con lo cual realmente daba igual. Otro lío, este ya es mucho más reciente, esto es una foto de un disco duro de 2 terabytes, un disco duro real, ¿vale? En una cierta marca. Entonces, claro, tú vas a la tienda, te compras un disco duro de 2 terabytes y tú crees que te están vendiendo 2 por 2 a la 40 bytes. Y resulta que no, que los fabricantes de discos duros utilizan la notación decimal cuando usan los prefijos de que van aquí con el byte, los prefijos multiplicativos del byte. Aquí, tera significa un billón con b. Por lo tanto, te están vendiendo un disco de 2 por 10 a la 12 bytes, 2 billones con b de bytes. Cuando tú lo pones en tu ordenador o enciendes el ordenador que normalmente suele tener el sistema operativo Windows, interpreta los valores con potencias de 2. Entonces te sale 1,82. ¿Claro? Entonces dice, pero si yo lo había comprado de 2, ¿por qué tiene menos de lo que realmente yo quería? Me han engañado. ¿no? Pues Este es otro lío. Otra confusión. En el caso de las transferencias, sobre todo en entrada-salida, eh, los valores que se usan son siempre los valores decimales. Por ejemplo... Esto esta es una placa base y estas conexiones, estos slots, eh, corresponden a huecos donde encajar determinadas tarjetas eh, de periféricos. Pues una tarjeta de, de, de red, una tarjeta de impresora, lo que sea. Lo que se llama el bus PCI. Este bus PCI funcionaba a 66,6 MHz para transferencias de 8 bytes. Eso quiere decir que la velocidad de transferencia era 66,6 MHz millones, porque esos son los megahercios, son transferencias por segundo, por los 8 bytes que se producen por transferencia, en total 533 mil millones, perdón, me he equivocado, 533 millones de bytes por segundo, son los que eran capaces de transferir, y sin embargo se utilizaba la potencia como si fuera eh, o sea, el prefijo como si fuera decimal, 533 megabytes por segundo, aquí no son megas binarios, son decimales, por un lado este es la tabla de resumen. Tenemos dos posibles usos, ese es el uso tradicional, ambiguo, que encontráis todavía en todas partes, tanto en los sistemas operativos, en los libros de arquitectura de computadores, en todas partes. Es, cuando yo hablo de kilo, mega, giga, etcétera, pues pueden tener un sentido binario. ¿Cuándo? Pues cuando usas el sistema operativo Windows, por ejemplo, para saber cuánto ocupa un fichero, qué capacidad tiene un disco duro, o... Eh, cuando hablamos siempre de la capacidad de la memoria, memoria principal, memoria caché, memoria virtual, en todos los problemas que aparecen en todos los libros de arquitectura, cuando hablamos de, de memoria en todos sus niveles, se utiliza el valor binario. Pero a la vez, también se usa kilo, eh, mega, giga, etcétera, con un sentido decimal. ¿Cuándo? Pues cuando yo quiero saber la capacidad de un disco duro o el tamaño de un fichero, pero en sistema operativo de Mac, ¿vale? que usan el otro criterio. O bien, cuando estamos hablando de la velocidad de transmisión en buses, en operaciones de, de entrada-salida, en, en redes, ¿vale? Kilobytes por segundo, aquí son mil bytes por segundo exactamente. Megabytes por segundo es un millón de bytes por segundo exactamente. ¿Vale? Y luego, por supuesto, cuando no son el byte, cuando hablamos de la frecuencia del reloj, se aplica al hercio, entonces kilohercio, megahercio son también valores eh, de potencia decimal. Y esa es la tabla de resumen. Como se, ha, como se ha generalizado la confusión, pues hace unos años surgió un estándar internacional, el ISO-IEC-80.000, que establece que los prefijos conocidos, kilo, mega, giga, etcétera, que son los del sistema internacional de unidades, deben tener el valor decimal que tienen en el sistema internacional de unidades, es decir, en el resto de la ciencia, física, en química, etcétera, tienen estos valores. De tal manera que 1000 es el kilo, ¿vale? Por cierto, la abreviatura de kilo es una K minúscula siempre, ¿vale? A pesar de que Windows también se equivoca y la pone mayúscula, siempre es una K minúscula. Eh, 10 a la 6 sería mega, ¿vale? Un millón, eh, a partir de que ya son mayúsculas. 10 a la 9, giga. 10 a la 12, tera. 10 a la 15, peta. 10 a la 18, hexa. 10 a la 21, zeta. 10 a la 24, jota. Entonces, este sería el uso, digamos, decimal. Por otro lado, para cuando nos queramos referir exactamente a valores binarios, tendríamos aquí las potencias binarias equivalentes, pues el estándar establece otros nombres para los prefijos, que son el mismo nombre o la misma primera sílaba, como kilo, ki, mega, me, giga, gi, etc. Y se le añade ahora la sílaba bi de binario. Entonces, tendríamos el ki -bi, Sería 2 elevado a 10, mebi 2 a, la, a 20, hibi 2 a la 30, etc. ¿vale? El símbolo sería exactamente el mismo con una I ¿vale? de binario y también la otra diferencia es que el, la K mayúscula de kibi es mayúscula mientras que en kilo es minúscula. De tal manera que hay algunos libros, por ejemplo, el Stalin, si no recuerdo mal, de Arquitectura de Computadores, que ya empiezan a, a usar los valores binarios en alguna de sus ediciones, mientras que el resto de libros de arquitectura y el resto de problemas y el resto de apuntes de, de la asignatura ve a seguir utilizando los prefijos estándar, eh, digamos estos de aquí, pero con el valor ambiguo, con lo cual hay que saber el contexto, si es un valor decimal o un valor binario. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.